Hacemos karaoke. <risa> bueno, eh, bueno, nosotros hemos estado en el primer taller, el, eh, que era sobre... Bueno, el lo que hemos hecho en realidad ha sido... Nos hemos quedado en el título prácticamente del taller, ¿no? Que era... La, la economía de mercado es el sistema económico más eficiente. Y lo que hemos ido haciendo ha sido un poco ir sacando los diferentes conceptos y comentándolos, ¿no? Empezando por atrás, <risa> hablando de la eficiencia. ...y diciendo que el concepto de eficiencia que trabajamos en clase... ...está bastante distorsionado, por decirlo de alguna manera... ¿no? ...que en lugar de fijarnos en el denominador... ...que sería la reducción o la racionalización del consumo de recursos... ...nos fijamos en lo contrario, que es la producción... ...entonces vamos a la producción máxima... ...en lugar de al consumo mínimo o racional... ...y ya tirando del hilo de la eficiencia... ...hemos llegado al, al concepto de la economía de mercado... Eh, ...entendiéndolo como una especie de eufemismo... Por no hablar del capitalismo. En lugar de hablar de capitalismo, hablamos de economía de mercado. Y ahí, bueno, han surgido un montón de cosas en los dos talleres. En algunos nos hemos centrado más en, en, en el concepto ideal del mercado, que es la competencia perfecta, aclarando que no existe, quizá afortunadamente. En todo caso aclarando que no existe y que sin embargo nosotros lo trabajamos en clase explicando primero competencia perfecta y luego los sistemas que realmente existen pero que sin embargo los analizamos desde la perspectiva de la competencia perfecta. Y ahí han ha surgido eh, comentarios interesantes. ¿no? Luego también hemos hablado un poco sobre el propio eh, mecanismo de distribución del mercado y al final lo que ha ocurrido es que en los dos talleres yo creo que han salido cuestiones que, traba, que intentamos trabajar en clase pero que sin embargo la impresión es que nos acabamos ciñéndonos mucho o quizá demasiado a los manuales, a los libros de texto y al temario, de forma que nos da la impresión de que salirnos de ahí es, es muy complicado, ¿no? incluso cambiar órdenes de temas o explicar cosas que no están. Entonces en ese sentido yo creo que ha sido fructífero porque nos ayuda a entender que coincidimos en muchas cosas. Yo creo que la crítica que planteamos es bastante común. Nadie hay aquí que haya estado en el taller que diga que la competencia perfecta existe, por supuesto, ni que tampoco sea necesariamente lo más deseable. Eh, nadie, a nadie se le ocurre decir que, que en algún momento podamos, se explique alguna alternativa al mercado. En la clase de economía no se explica nunca ninguna alternativa al mercado y sin embargo existe, incluso en algunos casos crecientemente, ¿no? como es todo tipo de planificaciones descentralizadas o empresariales. Entonces, eh, digamos que por resumir, el taller ha ido en el sentido de tratar de, de desmenuzar estos, estos mitos sobre la eficiencia, sobre el mercado, que están en los primeros pasos de la asignatura de primero en economía, pero que yo creo que con la nueva ley, en realidad esto se, se va a explicar en más, menos en segundo de bachillerato quizá, yo creo que tanto en primero como en cuarto, son conceptos que se van a ir explicando ¿no? en ese sentido. Y bueno, luego hemos terminado optimistamente pensando que, que la posibilidad de crear materiales estructurados que incluso quizá en un futuro puedan llegar a sustituir a, a los libros de texto convencionales que tenemos, no complementar solo, sino incluso sustituir, no es una utopía, sino que realmente es algo que se puede hacer y que hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer. Así que mucho ánimo y si alguien tiene ideas sobre esta cuestión, pues adelante. <risa> Gracias. Gracias. Bueno, eh, creo que voy a ser incapaz de resumir todo lo que ha salido en los dos talleres. La metodología que hemos utilizado es partir de noticias de prensa actuales eh, que están en los medios de comunicación para ver lo que, lo que nos transmiten cosas reales, palpables, que a los chicos y a las chicas, a vuestros alumnos, eh, entienden como cosas que están pasando para vincularlo con algo que es mucho más abstracto para ellos, que es que la economía crece continuamente o que hay una fe tecnológica sobre todo lo que, en gran parte como paradigmas. Entonces, aquí hemos ido colocando, hemos puesto los dos mitos, el mito del crecimiento y el mito tecnológico, y con determinadas noticias de prensa las hemos ido colocando en donde nos parecían. Incluso hay una batería que está en el centro, diríamos que que, de alguna manera, eh, alimentan los dos paradigmas, ¿no? eh, Como hay muchas noticias, hemos trabajado muchas noticias, la idea era, primero, criticar la noticia, a qué imaginario nos llevaba esa noticia. Eso es mucho más fácil, lo hacemos muy, muy bien, el, el ya tener esa mirada de criticar a que esto no tiene que ser así. Pero cuando lo que nos costaba un poquito más después era decir, ¿cómo desmonto yo este mito? con una idea sencilla. Eso no será más complicado, porque todos estamos embuidos de una forma de ver la realidad. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para, para poneros un ejemplo, eh, había uno que era, es, es tradicional sobre el Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto como indicador de bienestar económico, abolir o repensar. Claro, ahí ya había surgido que ahí había un oxímoron. que el PIB no mide bienestar ya la noticia te llevaba a eso, ¿vale? y entonces luego lo que nos dice que el, el mito es que el modelo de crecimiento está relacionado con el bienestar, ¿vale? así hemos trabajado, ¿no? os voy a poner una de tecnología, había una tecnología, una de robots que que, que se han utilizado para ayudar a los ancianos y las ancianas a vestirse, ¿no? los cuidados a manos de los robots ¿no? Bueno pues mmm, hablábamos tanto muchas veces de que la, la tecnología no puede ser una solución de final de tubería es decir una solución cuando ya tenemos el problema y no una solución para algo estructural. Entonces vivimos en sociedades enfermas que aparcan a los ancianos y las ancianas no tenemos tiempo para los cuidados, y entonces resulta que nos inventamos un robot. Un robot que seguramente, no, no seguramente, está hecho con minerales escasos que igual son necesarios para otras cosas más útiles, como energías renovables. Y además, eh, un, un robot que tiene un sesgo de clase social. Además, Aunque sea una solución de final de tubería, y no adecuada, y muy poco empática, y muy poco de abrazos, yo creo que abrazar a un robot no debe ser una cosa muy guay, bueno, pues resulta que encima seguramente está, se la van a permitir determinadas personas, ¿vale? Bueno, pues os he puesto dos ejemplos. Eh, teníamos una, creo que eran 20, 20 noticias de prensa, por supuesto no nos ha dado tiempo a todas a colocarlas porque suscitaba mucho el debate. Y bueno, pues el, la, os las vamos a pasar ¿no? como material didáctico para que veáis que ya están buscadas, ya están, y que luego obtengáis la idea de cuáles podéis trabajar y cuáles no. ¿no? Pero eh, a mí me resulta muy útil con los, con los chavales, no trabajar desde cosas concretas a ir destripando y de ahí hay como la otra mirada. ¿no? Y bueno, si alguien quiere decir de los grupos algo que le, que le ha parecido como muy interesante, pero básicamente... Y luego que estos dos paradigmas se alimentan. Y voy a poner un último ejemplo, ya me callo. La energía de fusión, habéis oído estos últimos días, ¿no? Eso eh, nadie se lo cree. Ni los propios científicos y científicas que hacen energía de fusión. No es una realidad para, para producir energía ilimitada, que es lo que están vendiendo. Pero eso sí que alimenta el imaginario del crecimiento. La expectativa de que eso vaya a ser así. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Pues en el, en el mito sobre el emprendedor o el emprendimiento, eh, lo que os digo la conclusión para que no se me vaya, a ver, te, tenemos que pensar alternativas al mito del youtuber como emprendedor de éxito. ¿vale? <risa> Para que, esa ha sido la conclusión de lo que nos queda por, por hacer, porque lo intentábamos, bueno, partíamos de, que os pasaremos también el, el, la exposición que hicimos en, en la Universidad de Zaragoza, el trabajo con, con institutos de, plan, están todos desmontados ya, del, eh, eso, el, como, como cuestionar ¿no? la figura del, del emprendedor, qué ejemplos de emprendedores nos vienen a la cabeza y ponemos, partimos de que estamos en un grupo donde eso a priori lo tenemos ya de, bastante desmontado ¿no? o, o somos capaces de, de identificarlo. Entonces, eso como el mito del si quieres puedes, ¿no? eh, el mito de eh, cuanto más mejor, el mito de eh, un emprendedor que nace en un garaje, es, ¿no? ¿Qué, qué punto de partida está teniendo cada uno de los, de los emprendedores, incluso cuando incorporamos ese, ese mito hablamos de emprendedores normalmente hombres blancos individuos únicos héroes eh, en vez de hablar de colectivo entonces han ido surgiendo ahí distintas eh, cuestiones que hemos ido identificando que ya las traíamos también aprendidas de, de casa en muchos en muchos casos ¿no? y de cómo podíamos ir entre todos construyendo cuestionando o aplicándolo a nuestro a nuestro entorno a iniciativa emprendedora y a otros cómo se puede cómo se puede hacer ¿no? ha ido un poco por ahí el debate también poniendo en común pues, qué es el emprendimiento, cómo lo definimos, etcétera. Ha sido también una de, las, una de las tareas. Gracias. Bueno y por último, el mito que hemos trabajado nosotros es la mejor forma de evaluar a un, a un banco no es ver el, el beneficio que obtiene que un poco es la línea de debate que también que existe en el mercado y etcétera al final ¿no? a costa de qué se obtienen los beneficios, ¿no? Y la compañera que creo que se ha tenido que ir, ¿no? nos hablaba de la banca ética. Que sí que nos hemos dado cuenta que en el currículo pues es que no aparece mencionada ni tampoco a lo mejor nos daba mucho tiempo a, a hablar de ella, pero sí que es una buena alternativa, ¿no? para Sí, para los bancos que existen actualmente, ¿no? Lo que pasa es que es lo que hablábamos, que en clase nos da tiempo un poco a, a decir lo que es un banco y, y poco más. Hemos observado que para los alumnos pues un banco es aquel ente que nos da dinero, ¿no? Nos comentaba Coral que a cambio de qué, que muchas veces no sabían qué es eso del interés, etc. ¿De acuerdo? Y, bueno, sobre todo eso, que el desmitificar, que lo único importante es maximizar el beneficio, ¿no? Al final lo importante también... Es un poco el cómo se consigue. En, digo, la compañera nos explicaba, eh, cómo, no sé muy bien cómo nos ha dicho la, la fundación con la que trabaja ella, de Banca Ética. Finanzas éticas, un poco valorar el, el origen del dinero, de dónde sale, ¿no? A, a quién se financia. Muchas veces los alumnos no saben, por ejemplo, que el Banco Santander eh, financia parte de la industria armamentística, por ejemplo, ¿no? pues un poco llegar un poco más allá, un poco un paso más allá, yo creo, de lo que hemos un poco comentado. Así que nada más. Muchas gracias por venir a todos. Un placer. Y nada, simplemente para acabar queramos comentaros dos cosillas. Una es mostraros porque llevamos como mucho rato a lo largo de la mañana comentando lo de vamos a compartir materiales lo vamos a compartir y como también los imagino que tenéis la preocupación de pero cómo pues desde economistas tenemos ya una herramienta ah, es que soy un poco impaciente y con la tecnología me llevo un poco más por eso pues tenemos ya una herramienta un repositorio en nuestra web que ahora os puedo mostrar dónde está dónde sí que pues eso ahí ya tenemos algunos contenidos colgados de que hemos ido editando nosotras que también nos han ido compartiendo todo lo que hoy hemos ido hablando lo iremos también volcando allí así que eso pues estáis todas invitadas tanto a utilizar esos contenidos como si no los queréis compartir pues también adelante vale. y dentro de ¿Sí? bueno si sí, os mostramos hasta aquí dentro de blogs Repositorio y ese. Y luego también, dentro de crear ese espacio en el que compartir de las profes, también tenemos otra figura que es un grupo de profesores de economía, que bueno, tenemos una de sus integrantes que nos lo puede explicar mucho mejor cómo funcionamos. Bueno, voy a repetir lo que ha dicho Javi, pero al final hemos creado bueno. Eh, nos han ofrecido la oportunidad desde economistas de crear esta este grupo de trabajo porque bueno eh, ya hemos repetido esta idea varias veces pero estamos muy solos entonces por eso cuando nos vemos se alargan las sesiones porque tenemos esta necesidad de hacer vínculo y este espacio de economistas que ya nos hemos reunido un par de veces o tres eh, tiene ese objetivo el compartir recursos y luego con la ayuda de economistas que tiene las herramientas para hacerlo el hacer que estos recursos pues tengan un formato atractivo que se pueda utilizar en las clases ahora se están preparando una serie de vídeos que intentan ampliar el flujo circular de la renta incluir también el entorno incluir la economía de los cuidados es muy atractivo a nivel visual y son cosas que por falta de tiempo por falta también de habilidades somos economistas no tenemos por qué ser técnicos de photoshop ni de edición de vídeos eh, pues es un gran apoyo y creo que podemos hacer cosas muy chulas entonces eh, todo el mundo que se quiera apuntar a este grupo que sepa primero que no es muy exigente a la hora de tiempo eh, no es como el, el curso de habilidades de tecnológicas estas historias que tenemos que hacer eh, es mucho más dinámico más entre entre compañeros es la verdad un espacio de compartir muy, muy recomendable y todavía la fecha de la próxima, del próximo encuentro está por definir, entonces incluso pues, se puede ajustar a nuestros tiempos. Y si a alguien le interesa, creo que van a facilitar el contacto. Bueno, está en pantalla, <risa> en un fantástico Word. Y, y nada, eh, desde Economistas y la órbita de Economistas, invitamos a, a todas y a todos a que os unáis, que creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y gracias. Sí, solo por, por cerrar, que bueno, no sé, creo que, espero que para todos haya sido tan enriquecedor como para nosotros y, y bueno, que además han surgido ya algunas sinergias entre ADESMAD, posiblemente, Economistas, la Universidad, bueno, ¿no? Como que hay un montón de, de posibles sinergias y que creemos que, que, bueno, pues que nos tenemos que juntar más a menudo para, para eso, ¿no? Para, para hacer cosas interesantes y que el capitalismo os haga aprender un poquito. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Os vamos a mandar todos materiales de tanto de FUEN como de Financias eh, financia éticas y, y todos los que hemos ido eh, enseñando a lo largo del día. Y si no os habéis dejado vuestro mail, eso sí dejadlo porque lo vamos a enviar por email, ¿vale? Y os vamos a enviar una encuesta que es súper importante que rellenéis, ¿vale? O sea, no es una encuesta, eh, bueno, lo que tratamos de recoger es un poco qué necesidades tenéis, qué os ha gustado de este evento, qué no, como va a haber un, un evento 2, sí o sí, entonces, eh, ¿cómo queréis que sea, no? Si queréis que sea como este, si queréis que sea más teórico, más con más debates, pues lo que, o sea, pues es muy importante que nos digáis qué queréis, porque si no, pues es difícil adivinar, ¿vale? Pues muchísimas gracias.